Comenzamos hoy domingo 6 de julio, día de la radiodifusión, el segundo programa especial con el ciudadano presidente constitucional de la república, Hugo Chávez Frías. A partir de este momento y por espacio de una hora, el jefe de estado conduce su propio programa de opinión y participación popular. El único interés es escuchar el clamor del pueblo, establecer el gran diálogo que ustedes han pedido. Aunque ya lo hemos referido en el transcurso de todas nuestras promociones... Venezuela puede comunicarse con el presidente Hugo Chávez a través de los teléfonos 731-3413 y 731-3716. Si desean enviar su pregunta por fax, pueden hacerlo a través del 730-6934 y por internet rnb 2000 hotmail.com. Recuerden que nuestra señal está abierta para todas las emisoras del país que deseen unirse a esta transmisión histórica. Y ahora con ustedes, el presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías. Buenos días, presidente. Tomando café. Me acaban de regalar un café en Radio Nacional de Venezuela. Salud. Y brindo por Venezuela. Salud. Hoy, 6 de junio, día de la radiodifusión venezolana. Así es, presidente. Tú eres radiodifusor. Soy radiodifusor. Juan Barreto, ¿cómo es que lo llaman ustedes? El dúo dinámico. El dúo dinámico. El el, dúo dinámico. Los gordos del presidente. Los gordos <risa> del presidente. No quiero más gordos, tengo mucho ya, vale. <risa> sí. y bueno, ahí... buenos días a todo el pueblo venezolano. Saludos a todos los radiodifusores de Venezuela. Y el reconocimiento a la. Primero, a la labor que siempre han cumplido labor que a veces nos lleva al sacrificio no, en situaciones difíciles y que influye tanto esa labor en lo que acontece a diario en Venezuela, en la generación de la opinión pública ¿no? así que vaya nuestro saludo a todos los radiodifusores y especialmente un llamado, como lo hacíamos y el llamado lo hago ahora a nombre de Venezuela, a nombre de la de la esperanza nacional de ese sentimiento nacional Hago un llamado a los radiodifusores, a los dueños de medios de radiodifusión, a los dueños de los medios de comunicación social, de la prensa escrita, a los dueños de estaciones de televisión, el Nacional, Miguel Enrique Otero, el Universal, el señor Andrés Mata, Últimas Noticias, señor Capriles, y así por el estilo, a todos ustedes, Canal 2, Granier, Marcel Granier, un llamado a todos ustedes, Canal 4, Cisneros, Canal 10, Televén, Camero, a todos los que tienen poder de decisión sobre lo que sale en la prensa, sobre lo que se transmite por radio, televisión, yo les hago un llamado, especialmente sabiendo, como sabemos que, y así aquí lo refleja hoy una encuesta publicada por el Diario Nacional de Consultores 21, el gobierno y la constituyente tienen 80% de aceptación. Pero preocupa que hay una importante cantidad de venezolanos, según esta encuesta, y uno lo palpa en la calle, porque yo ando en la calle también haciendo encuestas sobre la marcha, otro tipo de encuestas, no son encuestas científicas, pero son encuestas hechas por el instinto y el contacto cara a cara con la gente por todas partes. Pues hay muchas personas, muchos venezolanos, muchos de ustedes, que no tienen claro, pero completamente claro, deben tener completamente claro, sin ninguna duda, como cuando uno me presentaron un examen, de alguna materia en la cual se estaba jugando el grado, el título de bachillero, el título de licenciado, de doctor, lo que fuere. Tiene que estar completamente claro todo el mundo de qué se trata la Asamblea Constituyente, cuáles son las bases para la elección de la Asamblea Constituyente y qué es lo que tiene que hacer todos los días desde aquí hasta el 25 de julio. Vamos a dedicarle ese día a Bolívar que cumple años el 24 y nació a la medianoche del 24 para amanecer el 25. No puede haber ningún venezolano que no sepa con claridad, Juan Barreto, con claridad, hermano, qué es lo que pasa con la constituyente. Y entonces por eso yo hago un llamado a los dueños de los medios de comunicación, dedíquenle una página, sin cobrarle a nadie, una página gratuita, regálensela al pueblo, una página en el diario del Nacional, todos los días, una página en el diario El Universal, todos los días. Una página en todos los diarios de la cadena Capriles y de todos los periódicos de todo el país. Una página gratis, informando, no lo mismo todos los días, no. Informando todos los días, ustedes saben de eso, cuál es el proceso y las bases comerciales y haciendo el llamado a que no se quede nadie sin ir a votar. Igual a la televisión, que regalen un espacio, media hora diaria, a la radio, programas y programas para informarle a la gente. Una gran escuela. Venezuela debe ser una gran escuela donde todos aprendamos muchas cosas, pero en este caso me refiero a la asamblea constituyente originaria, a la asamblea constituyente popular para transformar el país, para la revolución pacífica que vamos a elegir. Por primera vez en la historia vamos a elegir una constituyente de esta magnitud. Así que con ese comentario comienzo este nuestro segundo programa. Después de que el domingo pasado, como ustedes saben, estuve... No estuve no pude venir acá porque estábamos en Ciudad México eh, culminando con la cumbre del Grupo de Río Y esta semana pues, hemos tenido una actividad muy intensiva, especialmente con el Proyecto Bolívar 2000. Pero bueno, aquí estamos para oír a nuestros pueblos, para oírlos a ustedes. Y pues yo voy a dar ahora por concluido este comentario inicial con este llamado a todos, con este saludo a todos, con esta fe de todos. Allá a la entrada había mucha gente, una muchacha muy joven llorando que no le tienen respuesta a su problema educativo una niña pidiendo por su padre que está desempleado una anciana pidiendo la pensión llorando, llorando y ardiendo por dentro con el dolor del pueblo venezolano ayer en puerto cabello igual no hay poderes locales que atiendan a las necesidades de los pueblos no hay vivienda se caen las viviendas de los pobres los ríos invaden los sembradíos de los pobres campesinos las escuelas se caen el proyecto bolívar 2000 con las fuerzas armadas y las comunidades y el gobierno nacional, y algunos gobiernos locales que colaboran, no todos lamentablemente, pero por encima de todo eso, nosotros saldremos adelante. Así que, por encima del dolor, como le dije a esta niña que estaba llorando, hay una joven de unos 18 años quizás, como mi hija eh, María Gabriela, le dije, sí, esas lágrimas, llora, porque tú eres víctima, y esas lágrimas deben ser un compromiso para nosotros, tus padres, para darte patria. Y ese es mi llamado a todos los padres hombres y mujeres de Venezuela a esos niños no podemos pe permitir que sigan sufriendo delante de nosotros saquearon a Venezuela pero ya basta, vamos a construir la patria con alegría, con cantos con fe en Dios y en nosotros mismos para dejársela hermosa a nuestros hijos ese es el reto tenemos una invitación para usted presidente del maestro Jacobo Borges desde la parroquia Sucre a, vis a visitar la exposición Niños de la Calle también tenemos en línea a Julio César Artigas desde los teques, adelante Julio César se cayó la llamada de Julio César. Adelante, Nair Quiñones, desde el Estado, portuguesa. Aló. Buenos días. Aló. Adelante. Adelante, Nair. Buenos días, buenos días. presidente. Aló. Sí, le está escuchando el presidente. Adelante. Ah, bueno, mi saludo, señor presidente. Buenos días, Nair. Yo estoy llamando desde de portuguesa porque yo necesito su ayuda. ¿Me estoy oyendo? Sí, Nair, te estoy oyendo. Muy buenos días. Hello, bueno, Adelante. Soy, soy una persona que quedó ciego que no hace cuatro años y por acá yo no, no consigo ayuda de... De ningún tipo y carezco de muchos recursos y yo desearía que usted me ayudara. Señor ¿Tú, ¿Tú cuántos años tienes? Hello. ¿Cuántos años tienes? Tengo 36. 36 años. 36 y... años y estoy solo bueno, con mis hermanas y mi mamá y carezco de muchos recursos entonces yo desearía de que usted me y... ayudara. Y, oh, óyeme una cosa, una, te voy a hacer una pregunta muy brevemente. Ah, ¿Y tú eh, qué, qué trabajos has hecho en tu vida? ¿Qué trabajo he hecho? Sí, ¿en bueno, qué te has desenvuelto? este Manualidades. Manualidades. Y bueno, y por aquí, fíjese, mi hermano no tiene trabajo. Y mi, la única que trabaja es mi hermana. Y mis otras hermanas también trabajo tampoco, porque okay. por aquí no. Mira, Nair. Oh. No se consigue nada. Sí, Nair. Nada, dígame. Ajá. Por favor, déjame algún teléfono o alguna dirección donde yo pueda ubicarte o podamos ubicarte. Ay, yo deje el número de teléfono mío. De acuerdo. Este, Ahí está, ya lo tenemos anotado. Ahí sí. Por ejemplo, usted no le, le da audiencia a usted para hablar personalmente con usted. Yo haría todo lo imposible por ir a hablar con usted. Mira, a mí me, me encantaría hablar con cada uno de ustedes, pero el tiempo no me da. Sabes que el día tiene 24 horas y son sí, millones. Sí, así así que, como tú, así como tú. He y... Sí, pero óyeme, óyeme, Nahir, ajá, como yo, ajá. gracias a Dios, no estoy solo. Gracias a Dios. Ah. Gracias a Dios no estamos solos, somos muchos bueno, los sea, que estamos no trabajando. Hablar por el proyecto. Todo, con todo. Eh, exacto, entonces fíjate, yo he tomado nota de tu problema, Ajá. déjame hacer um, una, una reflexión muy breve al respecto. Yo el, uno de los me más graves, graves óyeme, óyeme, de, óyeme, te pido que me oigas, ¿sí? tío. Yo le, le hice una carta a su esposa. Ajá. Le puso una carta por telegrama, o sea, por correo a su esposa, sí. pero yo no sé si le habrá llegado. Bueno, Entonces ahora... Le el ok médico y todo lo demás. De acuerdo, de acuerdo, Naira, ahora fíjate, mi respuesta para ti y para todos los que como tú están sin trabajo y sufriendo ese mismo drama que tú con, con esa hermosa voz de joven mujer venezolana y llanera has expuesto, el trabajo, el empleo producto de la aplicación de modelos económicos salvajes neoliberales de los últimos años, pues se ha venido incrementando el desempleo en Venezuela. ¿Por qué? Porque quiebran los campesinos, las pequeñas empresas, las microempresas. A lo mejor tú tenías una empresa de manualidades, eh, han despedido miles de trabajadores en empresas que han quebrado o han tenido que reducir personal. Es decir, es una consecuencia del drama económico, de que no ha habido un modelo económico real y productivo en Venezuela, y no hay un Estado, no lo ha habido, que atiende esa necesidad nosotros tenemos en marcha el proyecto Patria que es como ustedes saben el segundo nivel del proyecto Bolívar 2000 ese proyecto Patria está siendo dirigido en todo el país por los comandos de guarnición los comandos militares de las guarniciones están organizando los desempleados así que Nair, allí debes tú acudir acudir al, al comando de la guarnición del estado portugués. portuguesa, portuguesa. Sí, el estado portuguesa Anota por favor y así todos los amigos de portuguesa que estén desempleados. Bueno, yo sé que va a ir un ejército de gente allá al comando de la guarnición, pero esa es la idea. Eso sí, vayan con calma. Los militares tienen la orden, están trabajando por el país de registrarlos y de poco a poco ir organizándonos a través del proyecto Patria. Ellos me mandan a aquí las listas a Miraflores, al comando central del proyecto Bolívar 2000 y vamos organizando entonces microempresas, pero claro que eso no va a ser de un día para otro. Este año se nos va a ir todo organizando eso y activando el empleo. Lo, ya comenzamos ayer en Puerto Cabello, a través del almirante Torcat, comandante de la guarnición de Puerto Cabello, a quien felicito públicamente a todos los oficiales, tropas de la infantería de marina y de la marina de Puerto Cabello. Ayer activamos, por ejemplo, un centro de acopio pesquero que estaba abandonado Freddy Balsán desde hace 15 años. Se construyó con muy pocos recursos, con mucha una gran voluntad, y allá están los pescadores, ya con un centro de acopio, la refrigeración, y vendiendo su pescado, y mucho más barato. Es decir, pero eso es poco a poco, porque el país lo tienen destrozado. Allá en Acarigua, el coronel Gerardo Pérez Quintero, Batallón Vuelva caras. Ustedes saben dónde queden en Acarigua, en el teléfono 0149... Anótenlo en Acarigua en portuguesa 0149 760847. Repito 0149 760847 y eh, teléfono de Can tv 055 223 933. Repito 22 39 33 y 22 34 33. Así que Nair y tu hermano y tu familia, los desempleados, vayan por allá por el batallón vuelvan caras. Un gran saludo y nosotros lo haremos, pero paciencia, constancia, trabajo. Adelante, Belinda Olivo, desde Maracay, está Aragua. Buenos días, señor presidente. Mis respetos son usted. Mire, este, yo lo estoy llamando y estoy acudiendo a usted. Mi esposo se inscribió aquí en Maracay, en las Delicias, en la Cuarta División. Él es licenciado en Administración. Pero se inscribió para ver si consigue un trabajo. Yo también este, me inscribí, yo estudié en el INCE para trabajar en el área bancaria. He trabajado... Tengo experiencia y mi esposo también tiene experiencia como administrador. Yo de verdad le agradecería, señor presidente, si usted me puede ayudar en algo, porque de verdad los dos estamos desempleados. Yo tengo paciencia, yo espero, yo tengo confianza en usted, pero de verdad si usted me puede dar una mano, este, eternamente se lo agradecería. Otro puntico rapidito que le quisiera hacer. este, Yo tengo la inquietud de que aquí en Caña de Azúcar, por la parte de Cabín, en las adyacencias... Hay un, un buen terreno desocupado desde hace muchísimos años. Yo le estoy solicitando a usted una universidad de, para acá, para Aragua, donde se dé derecho, comercio exterior, comunicación social y todas esas cosas. Si usted lo pudiera hacer, bueno, ahí se generarían se generaría empleos para la construcción, profesores y todo eso. Y de verdad nosotros necesitamos la universidad para que sean tres turnos. Otra cosa... El túnel de la cabrera se está cayendo. Ninguno de los dos gobernadores se quiere hacer cargo del asunto. Si usted pudiera hacer algo en ese respecto, se lo agradecería. Este, Por favor, no se olvide de mi trabajo. ...y el, mi teléfono es 54 17 48... ...yo tengo fe y confianza en usted... ...y todos los venezolanos... ...mis apoyos y mi respeto para usted... ...y una cosa que le quisiera decir... ...me encantaría conocerlo... ...lo admiro muchísimo... ...y segundo... ...hay una persona que trabaja en Televen... ...que se llama Dino... ...es cocinero... ...le he hecho muchas veces la propuesta de cocinarle... ...que para él sería un honor... ...y de verdad si usted lo pudiera atender... ...para que él hiciera una comida... Qué bueno. Eh, nos está... Bueno. Sí, qué bueno eso, ¿no? Vamos a tener que ir nosotros también. Belinda, tú sabes que aquí es Juan Barreto, que pesa 140 kilos, y bueno. Freddy Balzán 142. <risa> y ellos se les hizo agua a la boca, pensando en esa comida que nos va a hacer Dino Mira, rápidamente, tú pues tienes bastantes planteamientos, Belinda, ¿no? El, bueno, ya estoy tomando nota acá, hemos tomado nota para eh, tu asunto y el de tu esposo, que es el mismo problema, trabajo. Fíjate que eso está pasando desde artesanos, pequeños empresarios, campesinos. Eh, profesionales como tú eh, tu esposo, licenciado en administración, tú eh, profesora del INSE, desempleado ahora vamos a reactivar eso yo te voy a dar el teléfono del general de brigada Pedro Barrio Zurita, a quien vimos al día de antier, estuvimos en Barquisimeto disparando unos tanques de guerra, casi que metieron un paracaídas, ¿no me dejaron, Juan? ¿No te dejaron? No, que el presidente no se puede arriesgar mucho, fíjate que lancé una granada de mano a un blanco y lo volé, yo y lo no vi, querían, no querían, vi, no, lo... que cuidado, que eso es peli, pero bueno, si yo soy un soldado, ¿vale? Lo vi por televisión con un casco, presidente. Claro, pero por sí, supuesto, me de protección y además uno se lanza de cabeza de un foso, ¿no? Know. Y le pegué cinco disparos de MX-30 al blanco. Y dijo por allá alguien, escóndanse los corruptos. <risa> Ahí va la concierto, sí, sí. Dijo un soldado del tanque. Los corruptos que no se pongan al frente. Bueno, mira entonces el general Barrio Zurita, comandante de la cuarta división blindada, de la cual era comandante el ministro general Lucas Rincón, aquí a mi lado derecho, actualmente el ministro de la secretaría, es la división más grande que tiene el país. El general Barrio Zurita tiene el teléfono 014, anota por favor, Belinda, 014 460 6 y 3 ceros, repito, 000. en la avenida Las Delicias, allá en, tú sabes, y el teléfono allá en el comando Maracay, 417565, 417565, 410551. Yo le haré llegar tu nombre, tu teléfono, personalmente al general Barrio Solita, para que le dé prioridad a tu caso, y allá en Maracay, tú sabes que reactivamos la Escuela Granja en La Placera, allá hay unos cursos, ojalá, yo le diría al General Barrio, le voy a recomendar al General Barrio porque esto no se puede ordenar, depende si hay cupo, tú sabes de eso para que tú te incorpores como profesora del INSE allí, en esa escuela granja, que estamos formando jóvenes para que vayan a reactivar la agricultura incluso vamos a hacer unas empresas ahí en los terrenos militares, porque ya que tú nombras también unos terrenos en cabín las Fuerzas Armadas no solo están aportando sus hombres, su esfuerzo, su experiencia su disciplina, sino que están donando terrenos, dando ejemplo terrenos que son necesarios a veces incluso para el entrenamiento militar estamos preparándolos para construir viviendas para eh, desarrollar proyectos agrícolas, pesqueros Ayer en la base de Puerto Cabello Me dijo el almirante Sobrevolamos en un helicóptero nuevecito Que llegó para la aviación naval Para la defensa de nuestras costas Me decía, todo ese terreno está abandonado hace 50 años Señalando ahí un gran terreno adyacente al fortín, ¿Cómo se llama? El Castillo Libertador Pues ahí vamos a activar unas empresas pesqueras La marina de guerra misma las va a impulsar Los militares andan encendidos de pueblo, de pasión Como peces en el agua Así que eso es muy hermoso y esa es una buena recomendación, de todos modos lo de la universidad, ya lo estudiaremos. El túnel de la cabrera, vamos, ministro de la Secretaría, a mi lado, repito, el general Rincón Romero, a oficiar al gobernador, a los gobernadores, que se pongan de acuerdo, y yo lo que voy a decir es un supuesto negado, pero lo voy a decir, si los gobernadores no se pusieran de acuerdo, vamos a dar la orden entonces a través del Fides, ¿no?, a través del ministro del Interior, que, bueno, porque eso está en la ley, yo debo exigirle a los gobernadores que cumplan con su pueblo y con las obras que los pueblos reclaman. Para eso están los recursos que se le asignan, pero a veces los usan en otras cosas. Hacer palacios de gobierno, los alcaldes quieren tener palacios también, con lujo, y el pueblo hundido, no, esos recursos son para el pueblo y para las obras que el pueblo necesita. Tenemos otra llamada de Maracay, pero antes vamos a saludar la presencia de Maripilia Hernández, nuestra flamante directora del Canal 8 que nos acompaña, y de Martín Pacheco. Eh, director de la oficina de prensa de Miraflores, quien está con nosotros, junto al general Lucas Rincón, quien también está aquí. Y el Edecán, eh, chicos. Y el Edecán. Lo que pasa es que el nombre del como de de de se, no se, se le está cayendo el cabello al Edecán, mira. <risa> <risa> al mayor Alcalá cordón <risa> bueno. Ese muchacho del 4 de febrero lo tenía en la frontera de hace siete años. Y fíjate como viene un poquito golpeado, pero ya sí. se está rehabilitando. Pero se le ve alegría en el rostro. Sí, ¿no? está feliz, anda como, pe como pez en el agua. Sí. Bienvenidos todos, Maripili, Martín. Sí, y tenemos... el cafecito de siempre. Sí, hay no, que hombre. saludar también en la presencia en el aire de los amigos de Llevecae Mundial, Radio Capital, Circuito Radial Continente, Radio Rumbera, Radio Aquí es 910. Radio Imagen 88.1 FM, Radio Imagen 97.1 FM de Barlovento, Unión Radio con todo su circuito, Circuito Diamante de Ciudad Bolívar y Radiodifusora Venezuela. Decíamos que teníamos otra llamada de Maracay, Benigna Betancur de Maracay está llamando mucha gente del centro, Benigna Betancur. Aló. Adelante. Buenos días. Buenos días, doña Benigna. Este, soy estudiante del Instituto Universitario Isaac Newton. Bueno, yo te dije, doña, entonces fue que estaba me estaba, estaba recordando a mi abuela que se llamaba Benita. Benigna. Y, no, se llamaba Benita. Ajá. Pero mi saludo a ti. Gracias. ¿Estás estudiando eh, dónde? presidente, yo le llamo por lo siguiente. En Maracay, ese instituto pertenece... A profes, profes, profesionalización docente. En Maracay hay 680 alumnos y a nivel nacional hay 23.000 alumnos. ¿Cómo se llama nosotros, el Instituto de Nos encontramos con un problema que el ministro de, la, de, de Educación nos dice que nosotros no no nos puede referendar el título, ya que eso no aparece inscrito en el ministerio. Usted, como presidente de la República, ya se le han enviado cartas de Barina, de Maracay, de todo de todas partes queremos que usted nos diga qué va a pasar con nosotros algunos ya han graduado con dos años y todavía no le han firmado el título y nosotros estamos estudiando quinto y sexto semestre somos madres y padres de familia algunos con cargos en la docencia algunos con suplencia pero queremos este nos inscribimos para salir adelante para enseñar a nuestros hijos y los muchachos de la de la estos muchachos nuevos y hasta ahora queremos que usted meta su mano a ver qué va a pasar con nosotros. Aparte de eso, queremos decirle que en algunas instituciones del gobierno no están aceptando personas a trabajar con 36 años. Se le está negando el derecho al trabajo. ¿Qué va a hacer usted con esto? La persona de 36 años ahorita se está graduando o tiene hijos, madres a quien mantener y no nos ha llegado la posibilidad de, de meter personal porque tienen 36 años. Esto era todo, le agradezco lo que puede hacer por nosotros, los estudiantes de Prodo. Somos casi todos maestros en ejercicio, algunos se están graduando, se quieren graduar para cobrar un poquito más porque son bachilleres docentes. Buenos días, presidente, esperamos de usted una respuesta y que nos ayude. Buenos días, Benigna. El instituto al que tú te refieres entiendo que es el Isaac Newton, de, con los docentes profesionales que son docentes pero ese es el Isaac Newton el Isaac Newton, Correcto. En, en toda nacional bueno, sí aquí fíjate por cierto que al frente de la dama a la que yo me refería hace unos días hace unos, unos minutos, perdón una muchacha muy joven también tiene ese problema y son, entiendo y sé que son miles de jóvenes y de personas en Venezuela que tienen este problema es un problema viejo Sabemos que es un problema viejo que no se solucionó. Yo lo primero que le digo es que lo vamos a solucionar. Lo vamos a solucionar y aplicando lo que haya que aplicar. Y sea cual sea la solución que ya está en marcha, pues no vamos nosotros a permitir que ustedes pierdan su tiempo como si no hubieran hecho nada. En todo caso, hay una alta comisión del Ministerio de Educación trabajando el tema de manera acelerada para darles la respuesta. Yo no puedo adelantar... ¿Cuál es la respuesta? Por cuanto aún no ha terminado la comisión de presentarme los detalles desde el punto de vista jurídico, los detalles académicos, es decir, ¿cuál es la variable académica que habría que aplicar para que ustedes bueno puedan obtener su título y que se regularice la situación del Instituto Isaac Newton? Porque aquí en Venezuela yo no voy con esto, ni estoy diciendo, eh, ni estoy condenando, ni, ni juzgando al Instituto Isaac Newton, no. Hablo en forma general ahora. En Venezuela, desde hace mucho tiempo, la educación se ha venido anarquizando y hay muchos institutos que son creados, bueno, por entes privados, por familias, por personas, invierten ahí un dinero, le cobran unas, bueno, unos, unos, unos, unos costos muy altos al, a los muchachos, a los, a los venezolanos para que vayan ahí a estudiar, una matrícula muy alta, en algunos casos, no tienen programas según la ley de educación venezolana, sino que hacen a veces a su propio capricho. No hay ningún tipo de registro, no hay ninguna evaluación permanente como tiene la educación. es una cosa muy santa, muy sagrada, fundamental para un pueblo. Eso nosotros estamos recogiendo las amarras. Tenemos que reorganizar todo un sistema educativo integral en función de objetivos muy claros que deben ser definidos a nivel nacional y luego a niveles regionales y locales y a niveles sectoriales los objetivos sectoriales o locales o regionales, pero la educación es como la brújula por la que va avanzando un pueblo. Bolívar lo decía, las naciones caminan hacia su grandeza al mismo paso con que marcha su educación. A todos ustedes, alumnos, estudiantes o egresados del Isaac Newton, habrá una solución y pronto, pero yo no puedo adelantarla porque aún no hemos llegado a la solución, pero la tendremos y ustedes no van a perder todo el esfuerzo que han hecho. Eso sí, yo se los garantizo a todos. Tenemos una comunicación. Tenemos una comunicación de Carmen Mesa, de la profesora Carmen Mesa, vicepresidenta, y Romelia Fernández, secretaria del Frente Unido de los Docentes Suplentes del SAED, Servicio Autónomo de Educación Distrital. Las preguntas son las siguientes. ¿Sabía usted, señor presidente, que el 80% de los docentes del SAET somos suplentes? ¿Sabía que siendo profesionales de la educación a nivel universitario ganamos 50 mil bolívares en forma trimestral? ¿Qué respuesta nos puede dar al respecto? También tenemos otra llamada de Teresa Calderón desde El Tigre. Adelante la señora Teresa Calderón desde El Tigre. Aló, aló. Adelante. Buenos días, Buenos señor día. presidente. Buenos días, Teresa. Buenos días, Teresa. Ajá. Señor presidente, el caso mío es de la Corte Suprema de Justicia. Este, inicié prestada en el servicio en el año 1977. El 2 de julio de 1984 fui trasladada a la corte, de, por la Corte en pleno en, a la Fundación Caseta Forense de la Corte Suprema de Justicia. Este traslado no implicó terminación de la relación de trabajo. Tan es así que no hubo en esa oportunidad, hubo liquidación de las prestaciones. En el año 1997, la Junta Directiva de la Gaceta Forense de la Corte acordó otorgarme el beneficio de jubilación, pero por la administración pública. Entonces las, las condiciones que rigen la jubilación no son las mismas previstas a los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia. Por cuanto mi jubilación no aparece otorgada conforme a la ley orgánica de la, de la Corte Suprema de Justicia. Entonces yo quería... Ah, para ver... este ¿En qué me puedo ayudar en esto? Bueno, Teresa, recibe un abrazo a ti, a tu familia, a tus vecinos, a toda la gente del Tigre, esa población tan combativa que es allá en el estado de Anzuategui, corazón de Anzuategui. Bueno, yo tomé nota, Teresa, y como esto tiene implicaciones pues jurídicas y de derecho laboral, porque hay derechos establecidos que se han violado. A lo mejor el caso tuyo, así como lo entiendo y tú lo has explicado tan claramente, ...es una violación de los derechos laborales del pueblo... ...pero eso ocurre aquí a diario y en todas partes... ...porque aquí no hay Estado de Derecho... ...no hay una Fiscalía General de la República, por ejemplo... ...que abogue por los derechos del pueblo venezolano... ...los derechos humanos... ...no hay un Poder Judicial con algunas excepciones... ...yo hablo en forma general... ...pero las excepciones no hacen la regla... ...la excepción es eso, la excepción... ...toda regla tiene su excepción... ...la regla aquí es que no tenemos justicia... ...para ustedes los trabajadores que están desamparados... Yo voy a comunicar esto en primer lugar a la doctora Cecilia Cecilia Sosa, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, pero al mismo tiempo voy a ordenar al ministro del Trabajo, al doctor Lino Martínez, que tome nota, debe estar oyendo, y yo le pasaré una nota de todos modos para que ordene a un algún abogado de la República que vaya por allá un funcionario del trabajo, que vaya por allá a averiguar eh, qué pasa con el caso tuyo. Vaya mi saludo y estamos en contacto de todos modos para um, darte respuesta. Nosotros estamos trabajando, yo quiero también agregar esto. Todos estos casos los estamos trabajando. Anoche llegamos a Puerto Cabello como a 10 de la noche y nos pusimos a, a, revisar, a revisar una carpeta donde eh, ya se han hecho... Aquí está, aquí me la tiene el ministro de Secretaría, el general Rincón Romero, por ejemplo... Aquí hay un caso que fue denunciado, yo quiero decirles esto para que vean que nosotros ninguna de sus llamadas se pierde, ninguno de los papelitos que me dan miles, ayer recibimos, ayer recabamos, organizamos sobre la marcha allá en Puerto Cabello, más de seis mil documentos, entre pequeñitos papeles que dan los niños, una viejita, hasta cartas y proyectos que dan profesionales, jóvenes estudiantes. Y quiero decirte que ayer me acosté feliz, cansado un poco pero feliz, porque el mismo día ya teníamos respuesta al menos eh, en una primera instancia, a todas esas solicitudes. Es decir, los equipos están trabajando de manera bastante, bastante acelerada. Pero la, el programa que hicimos fue 23 de mayo, cuando inauguramos el programa a lo presidente. Así es. Y una de las llamadas fue, voy a poner un caso, la eh, doctora Aide González, médico rural del estado Vargas, saludo para ti Aide y tu familia. Y su denuncia o situación planteada fue que ellos no reciben los pagos de manera eh, normal, ¿no? no han sido consecuentes pues, con los pagos los médicos rurales que dependen de la gobernación del Distrito Federal. Nosotros conversamos con el gobernador, el contralmirante Hernán Gruero Dremán, con Alfredo Laya, el gobernador del Estado Vargas, de, a fin de buscarle una solución, tenían tres meses sin cobrar, una solución a este problema. Se nombró una comisión a trabajar a instancia del capitán de Fragatas, Gilberto Pérez Arteaga, quien es el director del Distrito Sanitario, Número 6, y lo que resultó al final de esto es que ya se ordenó el pago, de no solamente de, de ti, para ti, Aide, sino para los 17 médicos rurales, porque cuando vamos a buscar el problema no es el tuyo nada más, nunca es un problema de una sola persona, siempre hay una voz, pero son muchos o son varios. 17 médicos rurales que no habían cobrado en tres meses, ya se ordenó el pago y se hizo la transferencia para que ustedes reciban a partir del 15 de junio, es decir, ustedes deben estar, Aide, recibiendo su, aquí tengo la copia de la carta que se envió, aquí están los nombres, voy a nombrar algunos, pesante Jorge eh, González Pacheco Aide, aquí está tu nombre, pero el nombre de Aide está en el, el número 5 de los 17. Y ya se ordenó, el, a ver, Ortiz Valentina, por ejemplo, también una médico rural, saludos a todos, pero ya se hizo eh, la transferencia de recursos, y deben cobrar ustedes el 15 de junio. Si esto no fuera así, por favor, me lo vuelven a comunicar para estar detrás del problema. Tenemos más llamadas, tenemos una cola de llamadas en línea. Carlos Arias, de Valencia, presidente. Buenos días, señor presidente. Buenos días, Carlos. Mire, presidente, yo estoy llamando por un problema. Yo estaba tratando de una empresa de seguro, y tuve un accidente, y me votaron. Pues, tuve cuatro veces de reposo y cuando llegué me votaron. Entonces yo quiero un problemita que tengo en el seguro social porque tengo un pago allá del reposo pe, que lo necesito para arreglar la moto y no me ha salido de diciembre entonces yo necesito ese pago para arreglar la moto para, para conseguir trabajo pues. entonces yo quiero saber qué me puede responder usted respecto a ese problema bien, bueno, ojalá que puedas arreglar tu moto pronto, de todos modos pues vamos a igual a investigar rápidamente hoy mismo vamos a investigar um, a través de los, del seguro social qué pasa con el pago tuyo como tú dices, te votaron, es decir, dejaste de trabajar, vamos a revisar, necesito que me mandes los datos por un fax, ya te vamos a dar el número de fax, puede ser aquí mismo a Radio Nacional de Venezuela, un fax con un resumen del problema, la fecha, el expediente, cuánto es que te deben, todos esos detalles para nosotros seguirle la pista a la información y ver dónde está ese dinero que a ti te corresponde en derecho. De todos modos, mientras tanto, pues eh, estamos también dispuestos a ayudarte en cualquier otra cosa. Allí, ahí, tú estás en Valencia, me dijiste, Valencia. está la, la Brigada Blindada. Yo, allá en la Brigada Blindada, tú sabes que arreglan hasta tanques. Hasta tanques de guerra, esos tanques los arreglan ahí. Entonces una fax. moto, yo creo que... Juan, tú tienes una moto, ¿te acuerdas cuando tú andabas con sí, una sí, moto? No, sí, sí, todavía Y un Volkswagen. un Volkswagen, muy bueno. Mira, la moto tuya, la, ¿la pueden arreglar? En Valencia. Allá estaba un compañero mío de promoción, iguanareño, y, y amigo desde de hace 30 años, el general de Brigada... Pedro González Guzmán, ayer estuvimos juntos en Puerto Cabello, seguro que él te arregla esa moto, estoy seguro, ahí hay soldados y técnicos que arreglan, no te digo, tanques de guerra pues, no van a arreglar una moto. Entonces, aquí está el teléfono de Pedro González Guzmán, 014-408-8935, repito, 014-408-8935, 016-665-4644, en el Fuerte Paramacay. ...y el 041 6747 ...y 4250... ...y 674840. 40 ...ve por allá... ...es punto problema... ...el general González Guzmán, hasta donde pueda... ...yo estoy seguro que te va a ayudar... ...igual para toda la gente de Valencia... ...todos los amigos de Valencia... ...y de todos esos municipios aledaños... Eh, ...porque ustedes saben que en Carabobo... ...hay dos guarniciones, la de Valencia... ...cuyo sede está, cuyo comando es el... ...Fuerte Paramacaya, allá en... ...Valencia, la, está la Brigada Blindada cerca de la Universidad de Carabobo, y eh, Puerto Cabello, que es la otra guarnición del Estado de Carabobo. Entonces, los amigos de la guarnición de Valencia y todos los pueblos y municipios aledaños de esa parte de Carabobo, pues pueden ir a la brigada blindada, buscan al general de brigada Pedro González Guzmán, planteenle su problema, él los atenderá con su cuadro de oficiales, suboficiales, tropas. Si él no pudiera, y esa es la orden que tienen todos los comandantes de guarnición, dentro del proyecto Bolívar 2000, esto es el proyecto Bolívar 2000, si él no pudiera arreglar tal o cual problema, él tiene la orden de enviarlo a Miraflores y nosotros aquí buscamos cómo solucionar los problemas. Solo les pido paciencia y que ustedes contribuyan. Llévate tu, tu llave de, de, de moto y tú mismo te pones allá a ayudar. A, no es que te arreglen la moto así facilito y te la lleves, te arranques ahí a toda velocidad como tienes que arrancar, pero, pero, pero llévate tú y colaboren ustedes mismos. Todos juntos solucionaremos el problema de la moto. Y el problema del país, que es mucho más grave que el de la moto, por supuesto Adelante la señora Dalila Costa Desde Valencia, Estado de Carabobo ¿Aló? Adelante, señora Dalila Buenos días Buenos días sí, Señor Presidente, buenos días Buenos días Oh, mi, mi amor, amor, Dalila ¿Te acuerdas, Dalila? Claro que sí ¿Ah? <risa> ah, ¿Te acuerdas de esa canción? Tú la cantaste, dale. Dalila ¿Me estás oyendo, Dalila? Sí, claro, claro Es que yo sí. daba serenata, chica Mire, y... yo voy a pedir tres cosas ah, Dime Solamente tres cosas. La primera, antes de salir de su casa, rece el Salmo 91 todos los días. Segundo, no deje entrar en la constituyente ni a Carlos Andrés, ni a Franceschi, ni a Sala Rome. Tercero, lo esperamos el 24 de junio. Con los brazos abiertos. Gracias Dalila, un beso pues para ti y para tu familia ¿Cuántas, cuántas canciones, cuántas veces te cantaron esa canción? Sí, bastante Bastante sí. <risa> Bueno, yo te la canté una vez más ¿no? Bueno, gracias, lo esperamos Bueno Dalila, un beso para ti y para toda tu familia ¿Cuántos hijos tienes? ¿Aló? Ya, ya se cayó Si tuvieras era. hijos y un saludo a ellos y a tu esposo Si estuvieras casada y, y a toda la familia Adelante. Mira Dalila, el, el Salmo 91 yo le voy a pedir a Maripili Hernández que me busque por ahí, que nos ayude. Vamos a buscar el Salmo, yo quiero leerlo de una vez, el Salmo 91, para ver qué es lo que dice. Yo no me lo sé de memoria, hay que hay ver, hay que protegerse con todas estas cosas. Yo siempre me encomiendo a Dios. Allá en la casona hay una capillita y yo siempre salgo y apurado siempre. o A la hora que llegue, pues, hay que encomendarse siempre. Así me decía mi abuelita, cuando ponga el pie fuera de la casa, mi hijo mire para arriba y encomiéndese a Dios. Y yo, pues, ahora con mucha más razón que antes. Y en cuanto a la constituyente. Yo creo que es una buena observación la tuya. Pero fíjate que no, no se trata de que yo no les permita a estos señores que tú des, eh, nombraste que no vayan a la constituyente No, ellos tienen todo el derecho para que no vayan así después que no le dimos chance. pues claro. Como cuando llegaba el gordo Capón. El gordo Capón allá en Sabaneta de él tenía un bate. El único bate que había en el pueblo lo tenía Capón. <risa> pero Capón no bateaba nada. Era, más Era ponche, ponche. <risa> pero como dueño del bate, claro, claro nosotros tenemos unos bates hechos de la rama de guayabo Uno los labraba ahí con, con el machete bien afilado. Y bateaba, pues más o menos, pero eran medio choretos a veces. Capón tenía un bate fino que trajo de varina, ¿no? Entonces Capón llegaba y tenían que ponerlo cuarto bate, obligado. Yo lo ponía cuarto bate. Pero cuando llevaba tres ponches le decía, Capón, dame el bate y te vas porque ya, ya, ya te dimos chance, pues. <risa> claro, claro. Era, era un bate partido, pues. Entonces estos bate partidos, que vayan, que vayan. Ahora, el pitcher es el pueblo. Ustedes los van a ponchar. Denle chance a esos Capones que vayan a batear, que lleven su bate partido y ustedes el día 25 de julio en honor a Bolívar, yo les voy a pedir a ustedes venezolanos que me están oyendo ustedes saben que Bolívar nació el 24 de julio pero él mismo en sus cartas, en algunas de sus cartas dice que no se sabe la hora y que era casi la medianoche que pudiera ser hasta el 25, pero en todo caso en la historia está, no la vamos a cambiar tampoco a estas alturas 24 de julio natalicio de Bolívar pero vamos a celebrar este año los dos días pues, por si, por si las moscas Bolívar nació a la medianoche casi a la medianoche del 24 de julio bueno, vamos, no, no vamos a bajar las banderas de nuestras casas en la noche o en la tarde. Hay que izarlas todos los días en la mañana, los días de fiesta patria. Hicemos la bandera a las 6 de la mañana y no la bajen a las 6 de la tarde. Dejemos la izada toda la noche del 24 y todo el 25, porque el día 25 va a pasar a la historia. Yo quiero que vayamos todos a votar. Que no se quede nadie sin ir a votar el 25 de julio, día para la historia nacional. Es una fecha patria. Vamos a hacer una revolución pacífica, que ningún hombre, ninguna mujer venezolana, porque será culpable también por omisión, si no va al proceso, a votar todos. Y vamos a investigar, vamos a informarnos todos, cada uno y conviértase en un multiplicador, vayamos por todas partes llamando a todos, y sabiendo muy bien por quién van a votar. A los batepartidos, ponche con ellos, a los candidatos de la patria, a los candidatos de la Revolución Pacífica, a los candidatos de la democracia verdadera del futuro, pues vamos a votar por ellos. Por ellos sí, que se envasen, que metan honrón. Ustedes son los que tienen venezolanos en sus manos la decisión. Eso es hermoso. No me pidan a mí que no les permita. No, que vayan. Vamos a poncharlo. Y los nuestros que baten honrón. Los candidatos patriotas. Ustedes saben que allá en Carabobo, ayer estuvo, estuvieron... Por cierto, que ayer pasó una cosa dolorosa. Dentro de tantas cosas que pasan. Estábamos en Puerto Cabello inaugurando este centro de acopio pesquero ya ha muerto, chico, un hombre joven de 41 años, le dio un infarto andaba ayudando con su vehículo porque estos muchachos son pobres, los militares que se fueron de baja me refiero al mayor Ameliach Horta que se fue de baja hace una semana iba de primero en el curso de Estado Mayor iba a ascender a comandante pronto y sabes que ya pedió la baja, chico y ese muchacho amaneció el 27 de noviembre allá en las montañas de yares echándole plomo a Yares, nos andaba buscando querían sacarnos de allá, se vino de oriente chico, cruzando la sabana con cuatro soldados como loco, desesperado para sacar allá al comandante Chávez y a Arias y a todos los de Yares, no pudieron hacerlo salieron algunos heridos cuando se cansaron de disparar y no tuvieron más munición pues se fueron, pero él nadie, nadie supo, fíjate tú él fue tan hábil que se fue de nuevo por la sabana vestido de civil, en un camión de gandolas de ganado, y llegó en la noche a su puesto en Cumaná y nadie se enteró que él estuvo en Yara y se plomo ese día así que pasó allí ascendió a mayor estaba en curso para comandante iba de primero y se me presentó en Miraflores y me dijo dando una demostración más de sacrificio mi comandante llegó la hora me voy y yo sé lo que eso significa para un soldado dejar el uniforme y ayer lo conseguía ya hecho candidato a la constituyente Francisco Amelias Horta él decidió hacer eso ni, ni, ni le di la orden como tampoco le di la orden que viniera de Cumaná a echar plomo jugándose su vida, sí. dejando a sus hijos, su familia a tratar de sacarnos de yares el 27 de noviembre, es un patriota pues esos son los candidatos que están ahí a la orden del pueblo, el pueblo decidirá si eligen a Carlos Andrés Pérez o a Francisco Amelias Horta para la constituyente ustedes son responsables de lo que va a pasar en Venezuela, todos los que me están oyendo vamos a asumir nuestras responsabilidades vamos a tomar la rienda nosotros mismos de la construcción de la patria de nuestros hijos pues lo que iba a decir es que un joven que estaba ayudando a Melias en su carro, con el carro del, del joven que murió, pues le dio un infarto. 41 años, un joven de apellido Áñez, muy, es con cuñado, con cuñado de él, y allí mismo murió, pues. Y yo le hago un llamado, yo tengo 44 años, a todos los hombres, y las mujeres también, pero los hombres somos más proclives a esos infartos, no había mucho calor, había mucho calor, una temperatura de 34 grados, vean cómo tengo la cara, y hay que cuidarse el colesterol. Yo ayer compré 4 kilos de pescado de Jurel, allá bien barato me lo vendieron, igual que los demás. sí 4 kilos de pescado a la mitad de precio. ¿Cuánto es que vale el pollo, Maripini? ¿A cómo está el pollo? Ahorita? Bueno, el pescado entonces, ¿cuánto vale el pescado? Yo compré, hay que, hay que comer pescado, carnes blancas, sardina Esta mañana me comí mi sardinita, la sardina. No, no, ¿Sí? sardina. la sardina es muy sana para eso. Pescado, pollo... Carne blanca, no abusen de las carnes rojas, no, de las frituras, porque el colesterol se mete la grasa en la sangre y da da tristeza. a Un hombre a los 41 años, chico, un infarto fulminante y lo mata. Y el cigarrillo. Y el cigarrillo también, el café en exceso. Yo tomo mucho café, lo estoy bajando un poco con la manzanilla. Pero bueno, ahí está mi cafecito que me trajo Martín. Ya sabes Martín. Bueno, gracias Dalila. Se hizo un poco larga la respuesta, como siempre. Me critican siempre que yo hablo mucho, pero es que tengo tantas cosas que decir. Hay que hablar con, con el pueblo. Presidente. La vida no me va a alcanzar. Entonces, no a la constituyente. Usted, Dalila, tú, Dalila, y los millones de Dalila, de Dalila tienen en sus manos. Oh, mi amor, Dalila, vamos a la constituyente a votar por los candidatos de la patria. Adelante, Amílcar Noguera, desde Montalbán. Eh, buenos días, señor presidente. Buenos días, ¿lovera? Noguera. Noguera, perdón, Noguera. Sí, mire. Amílcar eh, Noguera. Amílcar, buenos días, Amílcar. Yo quería decirle lo siguiente. Yo eh, he mandado un proyecto relacionado con las mejoras de la cédula de identidad, los pasaportes, eso involucra al Consejo Nacional Electoral, a las estaturas civiles, eh, a, a una serie de, de instituciones que yo creo que con eso se acabaría el problema que hay y uno de ellos es, por ejemplo, que eh, mi, mi señora tiene un problema con una extranjera que tiene el mismo número de cédula de ella y eso nos ha causado una serie de problemas esa es la primera recomendación que yo que yo introduje el 25 de febrero ahí en el Ministerio de Relaciones Interiores también le mandé una correspondencia al Ministro del Trabajo, perdón, al Ministro de Transporte y Comunicaciones sobre una serie de irregularidades que ocurren en el tránsito copia de eso mismo se lo mandé al Gobernador del Distrito Federal y al Alcalde porque yo no sé en este maremán de cosas hay co yo creo que hay algo que compete al gobernador, algo que compete al alcalde y algo al, al transporte y comunicaciones. En, por ejemplo, le puedo hacer un, un pequeño resumen diciéndole que, por ejemplo, y yo lo he llamado los por qué, existen en Caracas una serie de mamotretos, como yo los llamo, que son los policías acostados, que lo que hacen es romper el tren delantero, comprende, y según mi modo de ver, en la ley de tránsito terrestre eso no existe como, como medio para averiguar de que hay una alcabala o que se reduzca la velocidad o cosas así por el estilo. Para obtener una licencia, por ejemplo, para manejar, eso es una historia grandísima. Los carros de pescado, esos carros que venden pescado en la calle, que viene regando toda la ciudad con ese olor, los carros de la sede urbano, los semáforos que no los reparan, o sea, hay una serie de consideraciones que yo expongo ahí en esa carta al ministro de Transporte y Comunicaciones, y, y, y supongo yo que el alcalde tendrá algo que ver con eso, y la gobernación en parte tendrá que ver con eso. Bien, Amilcar, un saludo, y a ti y a toda la gente de Montalbán. Montalbán ha sido, ha sido una zona de, de mucho combate, ¿no, Freddy? Así es. ¿Ah? así es. Pues ¿Tú estuviste por allá? ¿Tú viviste en Montalbán? ¿no? Entonces, pues, tenías una novia cuando no eras casado yo recuerdo <risa> Tú me valle. contaste que tenías una novia por Montalbán en el Valle yo tuve una novia <risa> fue chico en Prado de María saludo a la gente de Prado de María cuando era cadete Qué cosa que recuerdo tan bonito yo estaba por ahí llegaba ahí a Prado de María y tuve una novia por ahí cerca de donde vive la familia Teresita Maniglia allá está Teresita yo iba con el hermano Teresita que es capitán de navío compañero mío de promoción nos íbamos por allá, chico, por allá papá de María. Había una discoteca, Juan, tú nunca fuiste sí, por allá. Sí, ¿cómo ahí? no en el centro? Comercial. Era, eran esos tiempos que deben volver, deben donde volver. uno salía a medianoche con su novia, agarradito la mano, a comerse un helado. Y la gente en cine de la Arauca. Casa, mira, sí. ¿te acuerdas del cine Arauca? Sí, al lado de, de donde está el elevado. El, ahí, no no el ahí, ahí veíamos, recuerdo que fuimos a ver una película con Charles Bronson una vez, ¿no? Un sábado yo tenía permiso hasta medianoche salía a las once y media corriendo hacia la para no llegar no el carrito, sí. no llegar retardado el carrito por el puesto que pasaba por ahí y lo daba uno en el puente con el, en el puente con el blancos blanco y no salía corriendo y llegué corriendo allá casi que retardado por la novia chico por el cine Arauca pero bueno llegarán volverán esos días dios mediante en que nuestros jóvenes puedan salir y los padres no nos quedemos angustiados yo tengo ya bueno dos hijas de 21 de 20 anoche vi está linda mi niña Rosa Virginia que dios me la cuide bueno, una fiesta, papá, uno queda rezando Con Dios y la Virgen que se va Hasta la hija del presidente Sí, todos, cualquiera, todos están expuestos Fíjate sí. esa niña que está secuestrada por allá en Táchira. Estamos siguiendo la pista, así, sí. mandando mensajeros A la guerrilla, uh, buscando Por todas partes y nada, Dios mío Nada, yo mismo me metía en unas llamadas Telefónicas por allá, etcétera A ver si hasta ahora nada, pero Dios tiene que Devolverla sana y salva Bueno, ahora, me hicieron unos planteamientos Amílcar, tu proyecto y tu drama Que es el drama de miles Dígame esto, Amilcar, que, que tu esposa tiene el mismo número de cédula que una señora extranjera. Bueno, eso es una de las manifestaciones del desastre de estos años en lo que es la ONIDEX, la seguridad ciudadana. Eh, hoy, por cierto, sale en el diario El Nacional, es bueno que lo lean, yo les recomiendo que lo lean. Un reportaje con Ignacio Luis Arcaya, el nuevo ministro de Relaciones Interiores, un hombre de una gran capacidad de trabajo, entre los juramente apenas el lunes, hace cinco días. Y él dice, voy a leerte actualmente del diario El Nacional, seguridad, cárceles ion y ONIDEX, prioridades del Ministerio de Relaciones Interiores. Ya el amigo y gran combatiente Luis Michilena, quien fue a la constituyente de candidato usted entregó el Ministerio del Interior, eso no lo hace cualquiera, entregar el Ministerio del Interior, que es como la vicepresidencia de la República, casi, el poder que hay allí concentrado, para irse a la calle. Es la seguridad con del Estado. Casi 80 años. Se fue a la calle Luis, al frente, es, es, es admirable. Por eso ustedes decidirán si si Luis Miquilena va a la constituyente o va a Carlos Andrés Pérez. Ustedes decidan. Bueno, el Luis Miquilena ya había comenzado a um, organizar esto, a trabajar esto, y el nuevo titular de Carmelitas, dice aquí el Nacional, anunció que se abrirá una licitación internacional para un sistema de identificación con equipos modernos eso lo vamos a hacer y lo vamos a hacer pronto eso cuesta dinero pero ya lo conseguiremos ya financiaremos eso de alguna manera para que ustedes, cada venezolano tenga su cédula de identidad, el pasaporte en regla y que no tengamos esos riesgos, esa gran inseguridad que hay en esas materias así que tu proyecto yo voy a ubicarlo para enviárselo al Ministro del Interior y que lo tomen en cuenta y uh, a lo mejor te llaman para que tú expongas tu proyecto igual al Ministerio de Transporte y Comunicaciones también le haré llegar eh, toda la transcripción de esta grabación para que él tome medidas en los aspectos que, com que competen como tú dices, en este mare magnum de cosas el ministro Julio Montes también se fue a la constituyente el ministro de transporte es uno de los ministerios más también más poderosos apetecido por los corruptos por todas partes bueno ahí se han se han cobrado mil millonarias comisiones compras, eso, ese ministerio es un monstruo mi hermano el comandante Luis Reyes Reyes lo designé ministro, comenzó a trabajar con una gran eh, dedicación e igual decidió dejar el ministerio para irse a, a Lara Allá está Marquisimeto, Barquisimeto, por las calles de los barrios del, del Estado Lara y de Barquisimeto, organizando al pueblo a la constituyente. Ustedes decidan, Larense, si eligen a Carlos Andrés Pérez o eligen a Luis Reyes Reyes a la constituyente. Ustedes tomarán la decisión. El ministro Julio Montes, quien era eh, viceministro, ahora asumió el ministerio, ayer estuvimos juntos también en Puerto Cabello, anda trabajando con un gran equipo formado por Reyes y por Montes, por el ministro. Yo le voy a hacer llegar esto también para que tengan en cuenta esto y comencemos a estudiar y a poner orden en este maremán, pero claro que poco a poco. Pero lo haremos con la ayuda de todos ustedes, Amilcar. Humberto Parra desde Caricuao, presidente. Humberto Parra, esa populosa parroquia, Caricuao. Buenos días, Humberto, Caricuao, te oímos. sí Buenos días, Humberto. Adelante, hijo. ¿Cómo la muy bien, hermano. Bien, señor presidente, mucho gusto de poder comunicarme con usted, con su persona. Yo soy Humberto Parra, yo soy graduado en la Universidad de Los Andes de Arquitecto. Yo me gradué en el año 85. Este, trabajé hasta diciembre aproximadamente en el Consejo de la Audicatura. A pesar de haber sido funcionario de carrera, se me pidió la renuncia, ¿no? Por rebaja de personal y todo eso, ¿no? Actualmente he estado, bueno, como dicen, matando tigritos, ¿no? Entonces no tengo un trabajo fijo tengo pendiente crédito de política habitacional, es, ya tengo hijos que mantener, tengo deseo de trabajar por pues, el país, quisiera um, quisiera pues, me inscribí en el plan Bolívar 2000, en, en allá en Miraflores, pero hasta la fecha no tengo ningún trabajo fijo, no sé qué solución, pero ya tengo muchas ganas de deseo de trabajar pues. Yo soy de, yo tengo mi familia en Barinas, familia de, de, de, de Donay Parra de, de allá de Barinas, entonces quisiera una respuesta. Si no inmediata, de alguna manera, pues, con, de su persona. De acuerdo, eh, Humberto, estaba recordando a Donay Parra Jiménez, quien era gobernador de Barinas cuando yo era estudiante del Liceo Ledi, imagínate tú, los años 68, yo era primera base del equipo del Liceo Ledi y estudiaba pues allá, era seguramente familiar tuyo, sí, a Donay Parra Jiménez. Mira, Humberto, dale un saludo a tu familia, a toda la gente de Caricuao también, gente tan luchadora, tan combativa de esa parroquia, Caricuao, prepárense en Caricuao para la constituyente. No se dejen engañar por los manipuladores, los enmascarados, los que ahora dicen que son independientes, pero ahí están designando a un fiscal que fue el defensor de Carlos Andrés Pérez. Ahí están los ADECO, Copellanos, Proyecto Venezuela, las cúpulas, dándole la espalda a sus propias bases como siempre lo hicieron el año pasado incluso en la campaña electoral. Eso está muy fresco, el país lo sabe. Yo llamo a los Adecos de base, a los Copellanos de base, a todos los que se equivocaron el año pasado, los que creyeron en Proyecto Venezuela, ¿qué Proyecto Venezuela va a hacer eso? Que se vengan aquí, vamos, llegó la hora de salvar al país. La pelea no ha terminado, es por nuestros hijos, es por nuestros nietos la pelea, la batalla pacífica de la democracia nueva. Ahora, ese es el mensaje Caricuao. prepárense a la constituyente, todos. Humberto, arquitecto, aquí tengo a mi lado, como ya ustedes saben, lo he dicho ya tres veces, al general Lucas Rincón Romero. Lucas fue jefe mío, chico, eh, un hombre firme. Desde cuando yo entré a primer año de la academia militar, Lucas era el auxiliar, siempre fue el primero de su promoción, él y el general Navarro Chacón siempre estaban ahí, uno y dos, dos y uno, uno y dos, dos y uno, gran basquetbolista, no pelaba Lucas desde, ¿cómo se llama el, el tiro ese de los tres puntos? De tres puntos? ¿Pero de cuántos metros es? Eso. No, no hay metros estipulados, el tiro no, largo el ese de es tres puntos, largo. yo lo que juego es béisbol, yo no sé nada, de, sé nada de basquetbol. <risa> Pero bueno, en todo caso, yo conocí a Lucas allá, cuando rompía la marcha Lucas Rencón todavía, ¿no? La ruptura de marcha es a 90 grados, casi 100 grados. No, no, que casi 180 grados. Y en una ocasión me correspondió desfilar, desfilar a, de escolta, yo iba al lado del detrás, ¿no? Él era capitán y yo teniente, en los próceres, en el campo de Carabobo. Dios mío, yo entrené en la mañana, calenté las piernas para llegar más o menos y no quedar tan mal pero delante del público, porque y, y implacable, además. Nosotros le decíamos a los tenientes, mi capitán, no levante tanto esa pierna que nosotros nos quedamos bien. No, pero adelante, aquella pierna todavía, ¿no? Bueno, Lucas es el ministro de la Secretaría, ahora, hermano y amigo de toda la vida, y está trabajando, pues, igual, 24 horas al día, sábado y domingo, tiene a su familia en Maracay, un saludo a tu esposa, a tus hijos, a tu gente allá en Maracay. Mira, Lucas, vamos a llamar a Humberto, al amigo Humberto, y vamos a incorporarlo en este equipo que ya estamos organizando. Él es arquitecto. Vamos a organizar este equipo para la refacción allá de la... Yo quiero que vayas tú allá a la... Sí, hoy a las 12 del día te va a esperar el general Rincón Romero, que está aquí a mi lado, allá en el Palacio de Gobierno. A las 12 del mediodía. Yo voy para allá, pero a esa hora yo tengo consejo de ministro, no voy a poder verte seguramente. Pero habla con el general Rincón, el ministro de Secretaría, yo quiero que te incorpores a alguno de los equipos, mira vamos a refaccionar el centro de Caracas, yo hace poco estuve y eso hay que decírselo a los venezolanos porque forma parte, por eso yo hablo tanto, no me vayan a regañar cuando salga de aquí, me regañan, aquí me regañan, lo voy a acusar, me regaña Juan Barreto, me regaña, dígame la Teresita Maniglo esa patriota que esa me regaña, porque yo hablo mucho y respondo muy largo, entonces, pero pero hay que decirle esto a los venezolanos, no puedo responderle así tan chiquitico, ellos me entienden. Mira, ayer estuvimos en el Castillo Libertador, hermoso en Puerto Cabello. La marina lo tiene limpiecito, bonito, aquellas banderas, ondeando y se ve la bahía. Y uno se imagina ahí a Bolívar cuando perdió el castillo Puerto Cabello. Y se perdió ahí la Primera República. Fue cuando dijo, cuando dijo Miranda, Venezuela está herida en el corazón, porque el coronel Bolívar perdió la fortaleza de Puerto Cabello, por una traición de aquel teniente Binoni, que después Bolívar, en una batalla, como cinco años después, cayó prisionero, y Bolívar lo, lo mandó a fusilar de inmediato. Que está Binoni, pues no quiero ni verlo, fusílenlo, y lo mandó a fusilar inmediatamente fusilado porque lo traicionó lo traicionó y por eso se perdió la primera república, claro que había que fusilarlo era la patria lo que, lo, que, lo que estaba en juego bueno ahora resulta que ayer fuimos y ese castillo está limpiecito y muy bonito pero la marina no tiene presupuesto para refaccionarlo, se cuesta dinero lo tiene muy bonito pero está pues, derruido, ahí murió mi abuelo Maizanta de ahí sacaron a Maizanta muerto hace 75 años y ahí fue donde el país llegó el 8 de noviembre del año 23, apunta punta, lanza y a caballo, cruzando la bahía a caballo cuando bajó la marea, fíjate tú, los centauros del llano vinieron a sacar de ahí a los españoles, el último reducto español, después de Carabobo, el año 23 estoy hablando, 1823, ahí está el castillo, bueno, pero nada, no hay, no hay un proyecto ahí, me comprometí ayer a refaccionarlo, con la Marina de Guerra y con el pueblo de Puerto Cabello. ese es un monumento histórico nacional ese castillo, y ahí deben ir los niños y los jóvenes a tocar esas piedras, chicos, ¿ah?, esas piedras vibran por dentro, tienen, están llenas de historia, de alma, de gritos, de canto, de guerras y de amores. ¿Cómo se va a estar así, abandonado? Pero yo contrastaba entonces en la memoria con Cartagena de Indias. ¡Qué hermosa está Cartagena! Las murallas, nos pasearon de noche, fui con María mi esposa, te mando un beso por aquí. Y nos llevaron a pasear a los presidentes, con las primeras damas, o la familia, en unas carrozas, un paseo turístico de noche, aquellas murallas iluminadas, aquellos castillos hermosos. ¡Qué hermosa está Cartagena! Piedra a piedra, refaccionada con piedras del tipo de la época. Bueno, si hay que pedirle ayuda a los cartageneros lo haremos, pero aquí también sabemos hacer esas cosas. Pero yo decía esto porque vamos a refaccionar el centro de Caracas. Uno va a La Habana, ahí en Cuba, donde están bloqueados hace 40 años. Ahí está La Habana, da, da gusto caminar por La Habana, por la, la, la vieja Habana. Eso está refaccionado milímetro a milímetro con un amor... ...entonces el abandono del castillo de Puerto Cabello... ...es el abandono del Panteón Nacional... ...es el abandono de la casa donde nació Bolívar... ...en cambio uno va a Colombia, a Santa Marta... ...y ve a aquellos jardines del, de la Quinta San Pedro Alejandrino... ...o a la Quinta donde Bolívar vivió con Manuela Sáenz en Bogotá... ...y allá está, aquello está hermoso... ...lo que faltan son los caballos... ...está todo igual y falta que aparezcan Manuela y Simón... ...pero está igual todo... ...todo igual, lleno de amor... ...y unas flores y un jardín, aquí está... ...pero así está Venezuela, la han abandonado... ...ahora estamos retomándola de nuevo... Todo eso lo vamos a arreglar. Entonces yo quiero, Humberto, que tú te incorporas a ese equipo para refaccionar el centro histórico de Caracas, el Panteón Nacional, todo ese Paseo Libertador, todos esos edificios que están abandonados, todo esto que he comentado, o en cualquier otro equipo. Pero vamos entonces, Humberto, y búscate gente para todos entrarle a estas cosas que forman parte del alma nacional. Estamos llegando al final del programa Ya, tan rápido Saludo especial para el Caribe Palma Esperando sí. efectivamente la conclusión del programa A lo presidente Saludo especial también para Raúl Delgado Esteves Director del Orfeo Universitario de la UCB Para el Premio Nacional de Pintura Jacobo Borges Así como también para el cirujano alcanzado ahí en Sabana Grande, Que está en sintonía del programa A lo presidente Adelante Miriam Álvarez desde San Juan Buenos días presidente ¿Cuántas preguntas las que le quiero hacer? Buenos días, Miriam. Sí, buenos días, Miriam. ¿Cómo estás? Felicitaciones. Muy bien. ¿San Juan de los Morros? No, de aquí de los Maritos, ah. Caracas. ¿sí? San Juan, Caracas. De, San Juan. de la parroquia, sí. Ajá, San Juan. Yo lo estoy llamando porque nosotros tenemos una, dos hectáreas en Yaracuy y queremos sembrarla, pues y no tenemos los, los recursos pues, para eso. Y un cupo para mi hermana de la universidad y que yo trabajo en la gobernación y que deseo tener una vivienda. Bien. A ver cómo nos puede ayudar usted. Ok, mira Miriam, estoy tomando nota, por eso estoy acá y buscando datos. Eh, me dijiste de unos terrenos en Yaracuy, un cupo a la universidad para tu hermana. ¿Qué va a estudiar tu hermana? ¿Qué quiere estudiar? Economía en la central quiere estudiar ella. Economía en la UCB. Eh, ok, ¿Ya, ¿ya es bachiller? Sí, ella ha presentado varias veces. Bueno, ya dile no, no, si que me haga llegar allá a Miraclop. Disculpa Miriam, eh, bájale un poquito el volumen del radio que está haciendo feedback con el eh, teléfono. Ah, Ok. Mira, Miriam, Ajá. para ti, y, y claro, esto es muy importante, chico, porque Miriam llama con tres problemas. Pero el problema de Miriam, tú estás hablando por miles de personas. Y mi respuesta va para Miriam y para miles de personas, para que busquemos soluciones, con ustedes mismos al frente. Fíjate, Miriam, tres problemas. Saludo para ti y tu familia. En Yaracuy, dos hectáreas, para sembrarla. Hagan contacto con el coronel del ejército, Raimundo Rodríguez González. Raimundo Rodríguez González está en la base aérea Aeropuerto de Las Flores, allá en San Felipe. Allá funciona el, una parte del regimiento aéreo. El, es el grupo de entrenamiento, de la escuela de entrenamiento, donde los pilotos militares se forman en helicóptero. Yo una vez fui, yo quería ser hasta piloto de helicóptero y, y pedí un permiso para ir allá, pero no, no había tiempo, no me dieron permiso. Estábamos en los paracaidistas. La función era más bien lanzarme de los helicópteros. Ayer volamos... Sobrevolamos el mar con unos helicópteros nuevos, incluso hicimos un ejercicio, fíjate tú qué cosa tan bonita, no se da cuenta que vamos avanzando para, para los náufragos, cualquier persona que, que se quede varado en el mar, el helicóptero solo con una computadora hace la aproximación, se detiene encima del, del, del náufrago, la persona en dificultades o una nave en dificultades en el mar a una tal distancia, y el mismo helicóptero y la computadora va guiando, buscando buscando la salida. Es una cosa muy... Hicimos todo ese ejercicio ayer ya, cuando estaba cayendo el sol. Incluso se puede hacer en la noche porque tiene visión nocturna el helicóptero. Pero en todo caso, vayan allá, eh, acudan ustedes, eh, Miriam, a la base aérea Aeropuerto de las Flores. Teléfono del Coronel Raimundo Rodríguez González, 014-22-21-778. 014 22 -21 -778. 014 22, 21, 7, 7 8, y el 0, 54, 4, 1, 9, 6, 7, y 4, 2, 2, 9, 2, A través del proyecto Bolívar 2000, que está desplegado en todo el país, nosotros estamos declarándole la guerra al hambre, a la miseria, al desempleo. Las Fuerzas Armadas están en guerra, pero esa es su guerra ahora, es la guerra junto al pueblo, como peces en el agua, porque el pueblo es al soldado como el agua al pez, andamos como peces en el agua. El coronel buscará soluciones, si él no las tiene, ya él tiene instrucciones porque esa es su formación, es una orden, y si la orden no se puede cumplir por falta de recursos, la misión se llama esto, pues entonces el oficial transmite al superior la imposibilidad de cumplir la misión y por qué no puede cumplirla, y solicita los recursos necesarios, pero yo estoy seguro que dentro de muy poco tiempo, esas dos hectáreas de Yaracuy, de la familia de Miriam, estarán floreciendo, Dios mediante, así será dentro del proyecto Bolívar 2000, entiéndanse y eso lo vamos a hacer. El caso del cupo de tu hermana, en envíame yo te pido, era un problema grave del cupo universitario. Por eso nosotros vamos a activar el próximo septiembre, 15 de septiembre, ayer hablábamos con el ministro de Educación, 15 escuelas técnicas en todo el país. Escuelas técnicas que fueron eliminadas, tú recuerdas, Freddy. Así es, en Eliminadas en el, el 71 porque eran, eran focos de perturbación de la subversión que estaban tomadas por, por la guerrilla, mentira. Es una solución para la formación técnico-científica de los jóvenes. Ojalá podamos conseguir cupo a tu hermana, si no en la UCB, bueno, en el sistema universitario, que al cual hemos apoyado, ustedes saben que estamos haciendo grandes esfuerzos por la educación, a pesar de la crisis, le vamos a devolver la zona rental a la Universidad Central de Venezuela y el Jardín Botánico, que desde el 70 también se le habían quitado, porque ahí que tenían eh, campos de entrenamiento, de la guerrilla y cosas. Bueno, ya eso pasó a la historia. Ahora, eso es de los universitarios. Bueno, mándame de todos modos los papeles de tu de tu hermana. Yo tengo mis dos hijas mayores estudiando en la UCB, eh, están haciendo estudios internacionales. Pero fíjate tú, mi hija Rosa Virginia, pues, tuvo que esperar año y medio para poder entrar en la UCB, porque ella quería estudiar ahí. Yo le ofrecí otras alternativas, el IUCFAN, qué sé yo, que había pues más facilidades. Y ella me dijo, papá, yo quiero estar en la U, UCB. Y allá está, es UCBista. Y María, pues se fue detrás de ella y también está haciendo estudios internacionales. Bueno, y en el caso de la vivienda, yo aprovecho que Miriam me hace esa solicitud de vivienda para informar lo siguiente. Yo de aquí salgo directo, el proyecto Bolívar 2000, ustedes saben que está en todo el país, día y noche, sábado y domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. No hay descanso, los soldados no descansamos cuando el país está en esta situación y nadie debe descansar, solo lo necesario, lo mínimo necesario. Ahora, nosotros vamos ahorita al valle, al valle, ¿verdad, Lucas? Vamos al valle al desarrollo, el primer desarrollo de una urbanización eh, llamada Cajigal, sector San Andrés en el Valle. Hoy a las 10 y 30 está prevista mi llegada ya. Vamos a construir, y esto lo va a hacer el general Víctor Cruz Weffer, Cruz Weffer es el comandante del Teatro Operaciones, eh, número uno del proyecto Bolívar 2000, a través de un convenio con el INAVI. El INAVI, todas estas instituciones las estamos fundiendo en una sola coordinación, no podemos seguir con esa anarquía que es si el INAVI por un lado, el CONAVI por el otro, el MINDUR por otro, FUNDABARRIOS por otro, y gastando real, como es era una anarquía, precisamente ahí se escudaban los corruptos sí. para robar, robar y robar, y el pueblo, pues los dineros del pueblo se pierden y la solución del problema nunca llegaba. Eso lo estamos organizando con esa visión de coordinación INAVI, el proyecto Bolívar 2000, el general Víctor Cruz UEFA, ya ustedes tienen los teléfonos de él, vamos hoy a iniciar este primer desarrollo, serán 280 apartamentos, de 128, 128, perdón, 128 apartamentos de 60 metros cuadrados y 152 de 50 metros cuadrados. En unos edificios no más de 6 pisos, para que no haga falta todos esos servicios que encarecen la vivienda, que si los ascensores de unos edificios pequeños, 5 y 6 pisos, 8 apartamentos por piso. Eso tiene incorporado, y este diseño se hizo en las Fuerzas Armadas, porque se ha hecho para oficiales de viviendas en guarnición, y ahora vamos a multiplicarlas por el país en convenios, con en este caso con INAVI. ...van a tener mini locales comerciales en las plantas bajas... ...van a tener cada edificio o conjunto de edificios en los estacionamientos... ...para que la gente no deje los que tienen vehículos... ...los que han podido sobrevivir con su bolbajito como eh, el amigo Juan Barreto... ...no tengan que dejarlo por allá cuatro cuadras... ...y dormir con el ojo pelado y ponerle una lata aunque sea para que suben si se lo van a robar... ...un estacionamiento, unas canchas deportivas para los niños... ...áreas verdes, construcción de un ciclo diversificado en el área... ...eso se va a ejecutar en cuatro meses... Y ahí va a estar la ingeniería militar, junto con los ingenieros y empleados y obreros, además generando mano de obra en la región, porque vamos a contratar obreros, eh, trabajadores para que se incorporen con los soldados en la construcción de estas soluciones, que no son cajitas de fósforo, de aquellas que también estamos acostumbrados, unas casitas que se caen con cualquier huracán o cualquier ventolera. Mano de obra militar y 300 trabajadores de la misma comunidad. O sea que este proyecto va a generar 300 empleos ya eso lo comenzamos hoy dentro de media hora, dentro de un cuarto de hora, voy a llegar un poco tarde, yo siempre llego un poco tarde, pero es que ahí me están esperando afuera, no sé cuántas personas, y yo los atiendo a casi todos, el niño, la señora, el señor, entonces voy a llegar un poquito tarde, pero ustedes me esperan. Voy para allá a inaugurar esta, este proyecto dentro del proyecto Bolívar 2000, y el, el domingo 13 de junio, esto quiero informarlo porque para el, pa el país sepa lo que estamos haciendo en toda Venezuela, el proyecto Bolívar 2000. Vamos al domingo 13 de junio a los valles del Tuy. Allá los amigos de los valles del TUI. Vamos a comenzar un convenio INAVI con las Fuerzas Armadas, también dirigido por el general Cruz Weffer, para la construcción de 1.424 apartamentos. Eso va a ser, ese convenio, estos 1.424 apartamentos aquí en el área metropolitana de Caracas. Y para darle solución a muchas familias, que están por ahí desamparadas, en los valles del Tuy vamos a construir 1.800 viviendas unifamiliares. Eso se va a invertir, esto es otra cosa. Estas inversiones de convenio con la fuerza Armadas se hacen a costos muy bajos si las comparamos con cualquier otra inversión de contratistas, de empresas, de familias, de amigos, de no sé quién, que ahí se va pues un, un porcentaje muy alto en corrupción y en comisiones. Esto se va a hacer, todo este convenio que vamos a comenzar el próximo domingo, aquí en Caracas y en los valles del Tuy, por mil millones de bolívares. Este año se van a invertir 7 mil millones para comenzar y va a generar 9 mil, perdón, 3 mil empleos directos en la zona donde vamos a hacerlo y 9 mil 700 empleos indirectos. Eso para que no se vaya a pensar que, es, que, es que son solo los soldados de ingeniería que están trabajando, no, los soldados y los oficiales y las máquinas de ingeniería facilitan el trabajo. Son como un motor, pero son ustedes en las comunidades, los desempleados, la gente capacitada que va a trabajar y a construir sus propias viviendas. Y eso va a generar, un, por supuesto, un salario, y el reconocimiento de esos salarios y algunos otros beneficios. Esto forma parte de un plan en el que yo me juego la vida. Es el proyecto Bolívar 2000. Porque en lo económico, ahí vamos avanzando con grandes dificultades. Pero vamos avanzando. El precio del petróleo se ha recuperado gracias al cambio de estrategia. Hemos recortado la producción, hemos hecho acuerdos muy serios con México. Allá en Ciudad de México firmé un nuevo convenio con el presidente Cedillo para respetar los recortes de producción. Con los árabes hemos sido muy firmes y ellos también, para recuperar el precio del barril de petróleo. Ha llegado el candidato a la constituyente, uno de los más combativos, si no el más, Alfredo Peña, Alfredo. quien dejó el ministerio y la secretaría también y se lanzó a la batalla. Alfredo, un gusto verte bienvenido Gracias. a este programa, lo presidente que es tu programa. Saludos a Marta, a tus hijos y a todos. Me da mucho gusto verte de nuevo. Saludos. Ahorita hablamos. Bueno, ustedes verán si eligen a Alfredo Peña o a Carlos Andrés Pérez a la Constituyente. Eso se lo dejo yo a las manos del pueblo. Ahora bien, entonces, el proyecto Bolívar 2000, les decía, es la parte social. Ataca la parte social. El drama. A través de hospitales, atención sanitaria. Por ejemplo, Antier. Antier, es bueno que lo sepan ustedes, allá en Barquisimeto, donde fuimos a hacer las maniobras con los cadetes, fuimos a, yo fui a verificar la operación del Bolívar 2000 en un hospital de campaña de las Fuerzas Armadas. Está instalado allá, al lado del hospital de Barquisimeto, y estaban operando, chicos, delante de un, un, un camión, es un hospital de campaña, de esos que usan en guerra, pero aquí como no estamos en guerra, ni vamos a hacer guerra armada, gracias a Dios y esperamos que nuestros pueblos vecinos como Colombia salgan de eso, así como salió Centroamérica, y nos unamos todos en paz a construir una patria nueva, una patria grande, nueva, latinoamericana y caribeña. Bueno, un hospital de campaña con voluntarios, médicos que no están cobrando nada, enfermeras que no están cobrando nada, médicos militares, muchachos, soldados, enfermeros, ahí estaban operando una, una señora, salvándole la vida, y le salvaron la vida. Y cuatro damas esperando allá acostadas dentro del hospital quirúrgico de campaña, esperando y la iban a operar ese mismo día ese día operaban como a 12 en un solo día que tenían años esperando una operación de una hernia de una pierna que se fracturó y quedó doblada etcétera, pues esos, esos dolores que carga el pueblo niños que tienen cosas en los ojos un ojo desviado, o qué sé yo un niño que sufrió un accidente y tiene tres años esperando que ayer yo lloraba abrazando a un niño impedido mental que estaba llorando y, y, y bueno y él desde que nació está así pues y no tienen una silla rueda, chico. Me dio un gran dolor que yo lo levanté en el medio de la multitud, porque ya está grande. Y gracias a Dios le saqué una sonrisa. Dios me permitió sacarle una sonrisa. Cuando le dije que te vamos a dar una silla rueda, que tenga un pito, que tenga una corneta, que va a ser como un carrito, chico. Y entonces me miró, él no me quería mirar. Cuando le dije eso, me miró. Y los ojos de él se me quedaron aquí grabados en el alma. Y le dije, va a ser una silla rápida, va a correr rápido, pero va a tener freno. Y tú vas a aprender a manejar tu silla, eso va a ser un carrito. Aquel niño se empezó a reír y a mirar para arriba, Dios mío, yo le pido a Dios y a todos ustedes que nos unamos, porque no puede ser Dios. Esto no puede ser. Y aquí se han robado tanto, y se sigue gastando tanto, en viajes, en fiestas, en no sé qué cosas, y ahí están los niños, chicos, impedidos mentales, que no tienen ni una sillita de rueda y que van a ir a la escuela, ¿con, con qué? Si ni siquiera para comer a veces tienen. Eso es el proyecto Bolívar 2000. Atención a lo social. La, el drama de la salud, el drama de la vivienda, el desempleo que es mucho más difícil Porque es mucho más fácil reparar una casita de una señora que se le cayó Que conseguir el empleo a 10 personas como está la economía reactivada de, de, de, En recesión, perdón, queremos que se reactive Yo llamo a los empresarios privados, ustedes también son venezolanos Y ustedes también son culpables de lo que ha pasado aquí Porque yo me declaro culpable Porque como le digo culpable a los demás, tú también eres culpable Freddy todo Pero que... yo más que tú, tú también Alfredo, pero yo más que tú Tú también, Mayor, pero yo más que tú. Tú también, Maripili, pero yo más que tú. Tú también, Juan, pero yo más que tú. Tú también, Lucas, pero yo más que tú. Yo soy el primer culpable, pues. Pero aquí todos los que tengamos más de 40 años, por decir un, un, más o menos una línea general, somos culpables de algo. ¿Por qué? Porque delante de nuestros ojos, delante de nuestras narices, se robaron al país. Nosotros lo vimos con estos ojos. Y no nos invadieron de Marte con ametralladoras así nos tenían apuntados, no. No, no, no, no nos tenían amarrados, chicos, andábamos sueltos. ¿Y qué, qué es lo que somos nosotros? Por eso fue que un día un grupo de locos salimos a medianoche con unos fusiles en la oscuridad a ver qué pasaba. Gracias a Dios algo ha pasado. Después que aquellos locos, como algunos nos llaman, salimos. Casi siempre hay locos de esos en la historia. Revisan la historia y verán locos así, desesperados por un pueblo que salen a dar lo que tienen, su vida, como la dio el Teniente Carregal, como la dio el Teniente Cabrera, como la dio mi Cabo Nieves, a que lo mataron ahí en el Museo Histórico. Bueno, y aquí estamos con ellos y su sacrificio, renaciendo, viniendo de la tumba. Pero entonces ese drama lo estamos enfrentando, entre otras cosas, con el proyecto Bolívar 2000. Yo me juego la vida con el proyecto Bolívar 2000, con los militares venezolanos y el pueblo. Militares y pueblo unidos, peces en el agua, para la vida, para el futuro. Así que hago estos comentarios porque de aquí saldré al valle y vamos a hacer mercados populares por todas partes, vamos a utilizar hasta los aviones militares para, tran, para transportar artículos de primera necesidad, vamos a, a utilizar todos los vehículos militares para traer todas las la, la hortalizas, los pollos, los cochinos de allá donde se producen, para quebrarle el espinazo a los especuladores. A mí me da dolor que este mes que pasó, por ejemplo, la inflación llegó a un 2%, cuando la tenemos ahí dominada, y no hay ningún indicativo objetivo para que la inflación haya llegado al 2%, cuando la teníamos en 1.1%, la especulación, porque aquí entonces se vuelven ricos algunos de la noche a la mañana, especulando, ustedes que venden artículos de primera necesidad, yo les voy a quebrar el espinazo a los especuladores, van a ir presos, pero mientras tanto, mientras aquí tengamos jueces, y por eso la constituyente, cuando aquí haya una justicia de verdad, van a ir presos los especuladores, grandes o pequeños, pero mientras tanto, lucharemos con ellos, combatiéndolos en el mercado, con las leyes del mercado, bajando los costos, utilizando las Fuerzas Armadas para hacer grandes mercados y pequeños mercados en todas partes. Entonces hoy vamos a hacer un mercado también allá en el valle y a darle inicio a este proyecto de viviendas. Todo esto lo digo en función de una llamada. Fíjate tú, Miriam, cómo me, me tocaste el alma. Tanto que respondí con esta, con esta avalancha de cosas, de ideas, de, de pasiones y también de soluciones lentas pero seguras, como se dice. Nosotros reconstruiremos la patria no tengo la menor duda, les pido a todos los venezolanos en dificultades, lo que decía Bolívar cuando estaba en dificultades, cuando los españoles parecía que avanzaban demasiado, cuando perdió el castillo libertador de Puerto Cabello, cuando se estaba muriendo en Pativilca casi, y le preguntaban ¿qué va a hacer usted ahora? y él dijo ¿cómo que qué voy a hacer? casi moribundo, triunfar, y se murió en Santa Marta llamando a la unión, llamando a la patria, ...y estuvo por todas partes diciendo aquello en situaciones de dificultad... ...y yo tomo esa palabra de Bolívar para, a nombre de su ejemplo... ...decirle al pueblo que ustedes son los mismos... ...los descendientes de los que hicieron la independencia... ...nosotros somos el pueblo más glorioso de todo este continente... ...vamos a demostrarlo de nuevo a todo el mundo... ...ya el mundo lo está comenzando, comenzando a sentir... ...se está comenzando a respetar lo que está pasando en Venezuela... ...y aquel, el mundo se está dando cuenta de la verdad... ...ante tanta mentira... Bolívar decía, y con esto terminamos el programa de hoy, y me despido hasta el próximo domingo, Bolívar decía, paciencia y más paciencia, constancia y más constancia, trabajo y más trabajo para tener patria. Amigos, muy buenos días, y al Valle nos vamos, al proyecto Bolívar 2000, a construir la patria, la constituyente, ustedes deciden, por la patria, por la revolución pacífica y democrática. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, presidente. <risa>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 Freddy Barzán, director de la Oficina Central de Información. Aló, presidente. Solo RNB, la voz de Venezuela, podía hacerlo.